Muy buenas tardes con todos chicos, o buenos días, depende en qué país estén. Bienvenidos a la segunda categoría en vivo del día 2 del RoboJam All Stars. El día de hoy, en esta oportunidad, estamos con la categoría de Bristol Race, que ya estamos terminando con la homologación, y vamos a empezar con la competencia... Ahí vemos que hasta están moviendo los parlantes y todo. Y bueno, antes de empezar con la categoría Bristol Race, que ya tenemos a nuestros cinco robots preparados, tenemos que agradecer primero a nuestros auspiciadores. Tenemos a Da Valerio Foundation, que esta fundación provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar el talento humano, además de proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Muchas gracias a Da Valerio Foundation. Pueden encontrarlos en su página de Fundations.org y también a la Escuela de Robótica del Chocó, quienes guían a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tienen la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas reales. A ellos los encuentran en su página web innovapacífico.com Y antes de empezar también tenemos que presentar aquí a nuestros flamantes jueces, tenemos primero directamente desde España al señor Eduardo Sanrufo, quien es profesor de robótica y nuevas tecnologías, es informático de la Universidad Internacional de La Rioja, juez de eventos de NNTT e innovación educativa a nivel internacional, presidente de la asociación Indismatic y director de RoboJam España. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas, bueno, buenas tardes para ti. <risa> Hola, eh, buenas tardes España, buenos días para Latinoamérica Encantado de estar por aquí en, en una competición más Y encantado pues de, de ver cómo va a cursar la competición Perfecto Eduardo, muchas gracias Y tenemos también por aquí a la señorita Dolores Rojas Lola para los amigos Quien es ingeniera en sistemas computacionales Docente en informática, instructora maker y mentora en Infomatrix. Muy buenos días, Dolores, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dino? Súper contenta, como siempre, de estar aquí con ustedes, ya estoy este, emocionada, y ya mi cuerpo espera cada vez que son estas competencias para emocionarme, deseándole lo mejor a todos los participantes, como siempre, y esperemos tener muy buenos resultados el día de hoy. Así es, bueno, muchas gracias Lola, eh, y bueno, estamos ya listos para empezar entonces, también a las personas que se están conectando a Facebook, pues muchas gracias por conectarse, nos ayudaría muchísimo también que nos ayuden a compartir el video, y también déjenos ahí sus comentarios en el Facebook, que aquí ven la cajita de chat, que está llena, pero está llena de la categoría anterior, así que necesitamos que en esta categoría también nos ayuden ahí con sus comentarios. Dicho esto chicos, pues vamos a empezar, tenemos dos rondas en este esta competencia... Y vamos a considerar la mejor de las, de las dos rondas como oficial. Tenemos a cinco robots y voy a mencionarlos en el orden que van a participar. Está el robot Curiosity del equipo School Oarth desde Carmen de Víboral en Colombia. Está también el robot Spirit del mismo equipo School Oarth desde Carmen de Víboral. Está también NP Robot del equipo Bolívar Coding desde Cali, Colombia. Y el robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot desde Medellín, Colombia. Y por último y no menos importante, Nova Genium, también del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia Así que tenemos a los cinco robots colombianos que ya están preparados Y pues vamos a empezar la ronda número uno Antes de empezar, eh, Lola, algún consejo, alguna recomendación para los chicos Bueno, primero que este, no estén nerviosos, que se relajen, que recuerden las reglas Como ya mencionábamos ahorita Vino este, soltar el robot a tiempo, que se vea la cámara completa. Este, yo sé que todos vamos a estar con mucho este, entusiasmo, que se vea la energía en cada uno de ellos y pues mucha suerte. Dime. Ok, perfecto Lola. Eh, Eduardo, ¿algún consejo, recomendación, indicación a los chicos antes de empezar? Pues nada más suscribir las mismas palabras que ha, que ha dicho Lola, es eh, lo mismo, que estéis muy tranquilos, que hay dos rondas, que no pasa nada eh, si porque una ha salido muy mal, pues que la otra puede ir mejor y viceversa y que se va a tomar la, el mejor tiempo de las dos rondas, entonces que no hay que preocuparse que hay dos, dos oportunidades. Así es, perfecto jueces, muchísimas gracias y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar y empezamos con el robot Curiosity del equipo School Ort. Curiosity, por favor, desde la cámara de Andrés. Andrés, por favor, no te olvides, la cámara en horizontal, ahí está excelente. Muéstranos, por favor, la, la pista que tenemos que ver, el inicio y fin. Eh, bueno, a ver. Bueno, yo creo... jueces, el, ¿El robot que está...? Uno, dos, tres, y el... No, un ratito, un ratito. El, el... El robot, por favor, que esté detrás de, de la línea de, por completo, Detrás de, ajá. No de, de la encima. cinta, por favor. Tiene que estar detrás. Tres, detrás, detrás. Más sí, atrás, detrás. totalmente detrás, por favor. Ahí, okay. ahí vemos sí. la línea está libre. Listo. Eh, por favor, <ríe> si puedes, Andrés, enfocar desde la meta, para ver al robot llegar. Desde la meta y apuntando hacia el competidor, ¿te parece? Al otro lado, al otro lado. Desde el otro lado, desde la meta y mirando al competidor para ver llegar al robot. Ajá, y coloca por favor el teléfono en horizontal para tener una mejor imagen. Excelente. Ok, ¿les parece ahí mejor, jueces, para poder verlo bien? Fantástico. Perfecto. Para no perdamos, lo... se pierda la meta. Ajá, trata de no mover mucho la cámara, Andrés. Listo, entonces, al competidor, por favor, cuenta fuerte... Y empezamos. Una pregunta, qué pena. ¿Cuento cuento yo? Eh, como deseen. Vale, eh, eh, estoy perdiendo la meta un poquito, por favor. Si se puede bajar un poquito más la cámara. Ahí. Y, y enfocando un poquito más para... para... <risa> claro, es una cosa <risa> u otra. <risa> bueno, pues cuando vaya llegando, si nos puedes bajar un poquito más la cámara, perfecto. Vale. Ahí, ahí, fantástico, ahí, fantástico. Voy Muchas gracias. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot que se va derechito, llegó a la meta. Gran velocidad de vale. curiosity. <risa> <risa> espero que los. Yo espero que los jueces hayan estado listos y hayan tenido buenos no, reflejos, porque esto ha sido rapidísimo. Eh, y, y jueces, o sea. Tengan en cuenta que esta categoría es así, ¿eh? Y también tengan en cuenta que vamos a tomar el tiempo con un decimal. Así que vamos a ver qué tal le fue a Curiosity. Jueces, por favor, tiempo oficial de Curiosity. Vale, Lola, ¿qué tal? ¿Cuánto tenemos? Yo tengo 1.7. Perfecto, yo tengo 1.8, entonces nos quedamos con el tuyo, Lola. 1.7. Muy bien, claro. enhorabuena. Madre mía, como esto sea así, casi no da tiempo ni activarlo. Va, la perfecto ahí, chicos 1.7 segundos Y vamos ahora con el robot Spirit Por favor chicos, misma dinámica, ¿vale? Ya saben dónde colocar la cámara Ya saben también que el robot debe empezar eh, Totalmente atrás de la línea de inicio Y esperar el visto bueno para el conteo, ¿vale? Colocamos por favor a Spirit Ah, que ahora va al revés Detrás vale. de la línea, chicos y, oh, Incluso el ¿qué? tornillo tiene que estar detrás Y hay Ese cablecito, cablecito, ¿no? Eso, ¿hay un cablecillo o sí, ya ¿Ah, Ahí sí, pues, ah. eh, Pueden ajustar el Pegarlo a lo mejor Con algo para que no No se escucha, no se escucha. No. Eh, eh, Lola, se te escucha Bastante bajito por okay, ahorita... Porfa, no sé si tenga forma de subir de volumen a tu micrófono. Porque en verdad se, se te escucha muy, muy bajo. Bueno, eh, el competidor está listo. Jueces, por favor, su visto bueno para poder empezar. Por aquí, perfecto. Lala, está listo. Eh, genial. Pues, Alisten bien esos, a... esos reflejos, por favor, jueces. Eh, sí, sí, por madre mía. Chicos, Spirit, a su cuenta. ¡Uno, dos, tres! Ahí sale con todo el robot de Spirit chocándose con las paredes y se detuvo, se regresa a la meta. El competidor vuelve a colocar el robot en el inicio, el robot vuelve a salir y ahora sí ha cruzado <risa> la línea de meta el robot de Spirit. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Lola, ¿cuánto tienes? Tengo 10.8. Vale, yo tengo 11.3, entonces nos quedamos con el tuyo. 10.8. 10.8 segundos, gran trabajo para el robot Spirit, que todavía le falta una ronda más, así que tranquilidad. Y vamos ahora con el robot NP-Robot del equipo Bolívar Coding. Listo. Voy. Ahí estamos desde la cámara de ¿Eh? Nicolás. ¿Sí? Eh, okay, baja un poquito necesitamos... la vista, un poquito baja la vista de la cámara porque necesitamos ver la meta bien. Eh, no tanto, no tanto, no tanto Un poquitito más arriba eh... Ahí, ahí, ahí, ahí ahí está, ahí está genial, ahí está perfecto ¿Vale? ¿Jueces, de acuerdo? Sí, listo Ya viene el, el robot un... Atrás de la línea Eso, eso si sí. sí. podríamos Ver durante unos segunditos que el robot está Detrás de la línea, por favor Es que claro, de aquí justamente se... No se aprecia si tapa o no ya lo siento. Es que, como, wow. es que la mesa refleja y Fantástico. ya no se alcanza a ver. Listo. Ya lo siento, pero gracias, muchas gracias. Ok. Bueno. Pues a vuestra cuenta. Bueno, Listo. tres, dos, uno. Ahí sale el robot NP robot a toda velocidad, pero se choca con el hidro y se regresa. El competidor vuelve a ubicar su robot lo va a prender, parece que ahí tuvo una desconexión, el tiempo sigue corriendo, el cronómetro sigue prendido, ahí el robot en cualquier momento va a volver a iniciar su camino. Eduardo, ¿nos recuerdas, por favor, cuál es el tiempo máximo de la ronda? Pues sería dos minutos. Ok, perfecto. Entonces, esperemos que no llegue hasta los dos minutos. Ahí el robot parece que ha tenido un problema técnico, la algo pilar, se ha desconectado. La, la pila, la pila ya, ya no funciona. Entonces, oh, a cambiar. Se no quedó sin a energía. Eh, a ver, Eduardo, no se debería se poder se rompió eh, modificar. Se la conexión. Nos toca hacer un arreglo. Bueno, se rompe. Se bueno, rompe, o sea. bueno eh, pues. Ya sería para la segunda ronda, ¿verdad? Sí, eso sí. es. Sí. Bueno, listo, gracias. A ustedes, a chicos. Vosotros. Entonces, vamos a ponerle 300, ¿vale? 300 segundos. ANP Robot en su ronda 1 y vamos con el siguiente que sería Nova Ruizbot del equipo Nova Robot desde Medellín, Colombia. Eh, buenos días, qué pena. Es posible si nos dejan para de último que se le soltó un alambrito a la niña y aquí ella lo está pegando en un minutico, lo que pasa es que... Pensamos que eran dos más y aquí lo estamos, le estoy ayudando con ella, le estoy okay. la, el alambrito. So... Vale, tengan en cuenta que solo queda un robot. ¿eh? Eh, entonces, vamos con el siguiente, chicos. Okay. Están de miedo, los robots de hoy no quieren. nos están asustando a nosotros. Nova eh, vamos con Nova Genium. Yeah. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí están. Ahí están. Perfecto. Ahí está toda la Chicos, no sí. sé si vieron uh -huh. el cómo pusieron los competidores anteriores su cámara desde la línea de meta. No sé si puedan ponerlo similar porque no estamos viendo todo. Sí, es que se ve un poco de borrosillo, entonces, pues para verlo, por favor, un poco más claro. También verificar el, el robot porque lo veo sobre el inicio y no atrás, atrás, atrás. Sí, eso. Incluso, no, incluso no, el pues, delante tiene que estar detrás. No, no, de, del otro lado. O sea, en la cámara, en la meta, apuntando hacia el inicio. Ahí lo, no, pero no me da. No. No, ah, no, ahí no, da, ahí ve. No puede ir más atrás. No, no vemos la meta. No, porque a... estoy contra la pared. Guau. Wow. Y vale. de, si se pone como de diagonal o de ladito hacia la pared para ver si podemos... Ajá. Hacia su derecha. Vaya hacia su derecha, más. A ver si es que logramos... Uy, se congeló. Sí, hemos perdido la señal. F en el chat. No, ya no. Eh, Novagenium, por favor, descongélese. Eh, bueno, a ver, esperemos que recupere la conexión Novagenium. Felizmente, se congeló ubicando la cámara y no en media ronda, porque si no, ahí sí hubiese sido un problema. Pero bueno. Sí. Eh, Estas son las cosas del directo. Bueno, lo que tiene, lo que tiene. Es para que vea eh... el público que estamos en vivo Sí, sí, sí, aquí queda Demostradísimo eh, Nova Ruizbot, ¿está listo si no para pasar Con ustedes? No, no Cinco minutos, dos minuticos más Pasa, eh... estaba bueno y se reventó El alambrito y no Quiere hacerle, pero Estaba bueno Un minutico si nos da Ok, vale, perfecto. Eh, pues mientras conversemos de la vida, ¿no? O sea, eh, Eduardo, ¿qué ¿por allá en España celebran Halloween también? Sí, sí, pero vamos, es más como actividad comercial, como tal, claro. pues, eh, los centros comerciales, los parques temáticos y así, pero vamos, no hace mucho relativamente, pues hace aproximadamente pues unos 5, 6, 7 años, pues se vio que tenía salida y entonces eh, ya es cuando ya se celebra por, por lo alto, si no, la verdad es que antes eh, no era tan conocido Halloween como, hasta, como es ahora, que ahora sí que es un boom. Claro. Lola, por allá creo que eh, celebran más el Día de los Muertos, ¿no?, que Halloween. Claro, sí, sí es lo que es la tradición como que más fuerte aquí en México, pero pues finalmente ya sabes que nos gusta adoptar muchas tradiciones. <risa> y pues ya, este, hay que venir, a mí sí me gusta estar caracterizada para que digan, este, no, para, bien, que ser más, para ser más divertido, sobre todo para contribuir un poquito al hecho de que, las lo, sobre todo los niños que son los que especialmente disfrutan más el, el Halloween, ¿no? Así es. Aquí les cuento, aquí en Perú hay una, siempre hay una discusión enorme porque el 31 de octubre no solamente es Halloween, sino también es el día de la canción criolla, que es como que el, el día de la música peruana, ¿no? Entonces siempre hay la discusión de qué se debe celebrar, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo celebro Halloween, y los más peruanos dicen, no, yo celebro día de la canción criolla. Eh, Yomo, ¿tú qué, qué te gusta más, Halloween o día de la canción criolla? Como buena danzante y peruana, yo celebro Halloween. No, mentira, el día de la casa <risa> <que hoy. risa> Sí, así que aquí en Perú es, es todo un lío. Pero al final la gente se pone de acuerdo, ¿no? Ya los niños Halloween y los mayores, pues ya nos ponemos más peruanitos. Se puede celebrar todo, así como aquí claro. en México, o sea... Podemos el altar por dentro el altar de nuestros para nuestros difuntos, pero afuera están las calaveras, este, <ríe> las brujitas colgadas decorando las casas, o sea, no pasa claro, nada. Claro, claro que sí. No, acá ponemos a las calaveras a tocar guitarra. <ríe> <ríe> sí, nosotros aquí en España el día de el día de los difuntos es mañana, entonces pues pues nos da tiempo a celebrar las dos cosas. Así nos da claro. No, sí, aquí también, bueno, en Perú también está el, el Día de los Difuntos, ¿no? Mañana, pero no es, digamos, tan eh, tradicional como lo es en México, ¿no? Que en México creo que sí sí es, es una fiesta muy muy fuerte, pero bueno, está sí. genial. Así es, es bonito aquí compartir, miren, tenemos, estamos hablando de tradiciones de Perú, México y España en una categoría de full colombianos. Entonces, bueno. <risa> Chicos, alguno de los competidores nos quiere comentar cómo es eh, pasar Halloween en Colombia o si tienen alguna otra celebración hoy o en estos días. En Colombia, no, no, estamos, esperamos que todo salga bien porque nos vamos a diferenciar de robots. <risa> bueno, bueno eh, Ok, ya hemos conversado mucho de la vida creo Así que continuemos ¿Nova Ruidbot, están listos? Ya los veo por ahí conectados ¿Nova Ruidbot, están listos? Bueno. Sí, ya Ok, ahí ya estamos voy. entonces Desde la cámara de John Perfecto Coloque el robot por favor detrás de la línea Uno, dos, tres Ahí sale Nova Ruizbot que se quedó dando vueltas Por favor, eh, necesitamos ver al robot El robot está ahí dando vueltas atrás de la línea de inicio no ha podido salir todavía. El tiempo sigue corriendo. Y se vuelve a colocar. El robot sigue dando vueltas. No está avanzando. Lo cual es una pena también porque el robot está muy bonito. El robot se queda detrás de la línea de inicio. Se sale del escenario. El robot dice, no, no quiero competir. Quiero irme a la fiesta de Halloween. Y ahí está el robot dando vueltas. Eh, detrás de la línea de inicio, recuerden que son eh, dos minutos como máximo Siguen intentando colocando al robot, pero el robot se va para atrás eh, Pues bueno, F en el chat para Nova Ruizbot. Que sigue intentando, que eso es lo bueno, hay que seguir intentándolo Pero el robot está ahí dando vueltas, dando vueltas eh... Hay uno que nos hace un minuto Queda un minuto más eh, y, y puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Han habido robots que dan sorpresas que ya al final se deciden y se van de frente y cruzan la línea de meta. Así que vamos a ver. Muchas gracias a Tatiana por compartir el video. Y pues bueno, ahí está el robot dando vueltas. Eh, bueno, no ha llegado a la línea de meta por ahora. El récord lo está teniendo Curiosity con 1.7 segundos, pero todavía falta toda la ronda 2. Así que aquí nada está dicho. Ahí el robot no avanza Y bueno Parece que ya sacó Sacó el robot del escenario Bueno, ya ha quedado la ronda 1 de Nova Redbot Pero tienes una segunda ronda todavía ¿Vale? Así que todavía puedes Arreglar no el robot recuperar. Eh, Como hay que pasar todavía a todos los equipos Pues eh, da tiempo a esos ajustes de última así hora. Es. Y de, de repente en el intermedio, pues, un par de minutitos más seguimos conversando de la vida, así que, pues, tienen tiempo para arreglar el robot, ¿vale? Eh, vamos con Novagenium, entonces, que creo que ya recuperaron la señal. Esperamos que no los perdamos de nuevo, porque si no, pues, bueno. Eh, Novagenium, ¿están listos? Sí, estamos listos. listos. Si... Ok. Pero estamos tratando de ubicar la... La cámara... No sé cómo lo ven ahí. Es que necesitamos ver en una misma toma la línea de inicio y la línea de meta. Pues igual si nos puedes poner desde arriba, picado por lo menos, es decir, que sea desde arriba enfocando la pista, así por lo menos, porque si no solamente vemos, claro. vemos o, un lado. O, o de costado, pero bien atrás. Ahí. Sí, un poquito más hacia su izquierda. Eso es, un poquito. Un poquito y más, más hacia izquierda. atrás. Más hacia atrás y hacia, y hacia eh, la izquierda. Y el robot detrás de la línea, por favor. Mira detrás de la línea. Ya. Vale, eh, un poquito más atrás, por favor. Un poquito más hacia la, a su derecha. Un poquitito, casi, casi se ve. Igual con un poquito más atrás, igual nos apañamos. <risa> un poquito más atrás, por favor. Un poquito más atrás. Casi, casi se ve ahí la meta. Wow. Aparte que se ve como borrosito, pero pues sí se alcanza a ver. Perfecto, si mantenemos ahí, yo creo que nos apañamos. Lola, ¿qué tal? Sí, sí, ahí se no logra está. ver bien. Nada más que no lo muevan mucho, por ahí ya perdí un poquito sí. el inicio. Eso, ahora sí. ya, tapas pero... el borrón. Sí. Hable, pues. Eh, no, el no, robot, el... espera, espera, espera. El robot totalmente pero... detrás, por favor, que vea ahí y que se nos avance un poquito la parte delantera. Atrás, un poquito vez, atrás el robot todavía es ahí, atrás ahí, de la y, línea verde eso y, y, y ahora ya nos desenfoca más hacia la izquierda que el final lo hemos perdido ahí ahí, es, ahí. ahí está ahí, <risa> ahí, ahí, ahí muchas gracias muchas gracias pues okay. a vuestra cuenta cuenta uno dos tres Ahí va el robot Novagenium que se da contra la pared, el competidor ha decidido regresarlo al inicio Recuerden que aquí pueden regresar al robot, volver a empezar, pero tiene que empezar antes de la línea de inicio No es necesario que cuentes, lánzalo nomás, lánzalo nomás porque el tiempo ya está contando Y ahí va el robot que se cae de costadito El competidor regresa al inicio Dale, atrás, dale de nomás. Línea, atrás de la línea, atrás de la línea Suéltalo, destino. suéltalo otra muy vez, vale, déjalo Suéltalo, no cuentes Muy bien, muy bien Ahí vemos bien. Vos de nuevo que se vuelca <ríe> Se ha caído de cabeza, vuelve a intentarlo, el robot se regresa al inicio, ahora sí, ahora sí está yendo con todo, y el robot no se da media vuelta, recuerden que son dos minutos como máximo, ahí va nuevamente, se choca con la pared, se vuelve a volcar, regresa al inicio, vamos Nova Genium, tú puedes. El participante, que sea por favor que toque el robot, gracias. Ahí va el robot que se vuelve a volcar Vuelve al inicio No se rinde, ahora sí está yendo Y se queda a la mitad, se vuelve a volcar Regresa al inicio, por de favor, detrás línea. de la línea atrás. Detrás, detrás Ay. Ahí va el robot nuevamente Intentarlo, se choca con las paredes Parece que ahora sí va Pero no, se queda a la mitad Vuelve a regresar al inicio Jueces, ¿cómo vamos con el tiempo? Atrás, atrás, atrás Nos quedan casi 30 segundos, un poquito más Vamos tú puedes Novagenium, puede llegar a la meta Ahí ve el Robot chocándose con la pared, se va, quiere ir a la cocina a tomar un poquito de agua Pero el Robot tiene que seguir, tiene que llegar a la meta Ahí está temblando y se le está por acabar el tiempo Vamos a ver qué pasa con Nova Novagenium, ahí va, está a punto de llegar Le queda un poquito, pero el Robot no se quedó estancado, no puede ser Vuelve al inicio y eh, jueces, ya, ya, ya. tiempo. Se Ni ha terminado el tiempo, minutos, chicos, bien. para Nova Genium. Una no, lástima, no, no, no, no. pero sí. bueno, quedamos entonces con ronda nula para Nova Genium también, pero nos queda la ronda 2. Así que, chicos, todavía claro, tienen claro, una claro. oportunidad más. Y bueno, eh, Eduardo, ¿qué te ha parecido esta ronda 1? La verdad que es impresionante, es decir, la verdad que cada campeonato pues al final lo que se consigue es que los nervios vamos, estén a mil por hora es decir, y, y vamos, es decir, al final es que vivimos con ellos, es decir, eh, cada momento que se va para adelante, que se va para atrás, es decir, la verdad que, que os entendemos totalmente y os animamos a que en esta segunda ronda pues le, lo deis todo, que vamos, en sí es como empezar de cero, porque aunque la primera ya sea muy mal, si la segunda conseguís un tiempo muy bueno pues os clasificáis, entonces que mucho ánimo. Perfecto Eduardo, muchas gracias. Eh, Lola, ¿tus impresiones de la ronda 1 Bueno, primero, nosotros estamos más nerviosos que los competidores, <ríe> porque esos tiempos este, están muy, ay, muy difíciles, pero este ánimo chicos, todos los están haciendo muy bien, Este, hay que resolver los detalles, en verdad inténtenlo. yo sé que ustedes están haciendo su mejor esfuerzo, así es que vamos por la segunda ronda con mucho más ánimo. Así es. Eh, Yomo, ¿estás por ahí? ¿Qué te pareció a ti la ronda 1? Eh, creo que empezó muy impactante porque ni lo vi. Se <ríe> me distraje un rato y dijeron ya acabó. <ríe> y sí. ya las la siguientes rondas este sí pude, eh, pude disfrutarlas. Solamente recordarle a los chicos y chicas que si están aquí es porque ustedes ya son campeones, entonces no tienen nada que reprocharse ahorita, preocúpense por solventar algunos problemitas técnicos que siempre hay siempre suceden, no crean que son los únicos, a todos les ha pasado y más cuando es un torneo presencial pero eh, preocúpense en eso ahorita y yo sé que ustedes van a demostrar ser los mejores en esta siguiente ronda chicos, así que calma y paciencia y Ay. mucha buena onda para ustedes Perfecto, Yomo, muchas gracias. Eh, bueno, chicos, ahora sí, vamos a empezar con la ronda número 2. ¿Jueces están listos? Listos. Listos, listos. Perfecto. Entonces empezamos la ronda número 2 con el robot hola, Curiosity hola. del equipo School Ort de Colombia. Desde Carmen de Viboral. Hola, hola. Ahí estamos, Andrés, Felipe. Sí, ya vamos a Perfecto. Perfecto. Ok. Ahora que nos tenemos que preparar nosotros más que el participante. Para ser rápidos. <risa> muy bien, muy bien. Perfecto ahí. Listo. Está excelente. Eh, jueces, ¿Listo? están listos jueces. Sí. Sí, seguros que están listos. <risa> bueno, sí. chicos Chicos, a su cuenta Uno, dos, tres Ahí va Curiosity Que salió, se fue con todo Pero quizás al inicio esos segunditos De duda le pudieron Haber costado un poco, así que vamos a escuchar El tiempo oficial de nuestros jueces Lola, ¿cuánto tienes? Tengo 35 cinco Estamos de acuerdo, yo también tres con cinco Perfecto, 3.5 entonces, pero recuerden que al final el tiempo oficial va a ser el menor de los dos, así que el tiempo oficial final para Curiosity es de 1.7 segundos. Así que gran trabajo y vamos ahora con su compañero, con el robot Spirit, que Spirit tuvo en la ronda 1 10.8 segundos. Vamos a ver ahora cuánto consigue. Sí detrás bueno, ¿Hace falta que eso que sobresale delante que también esté detrás de la línea? Ahí, ah, bien. gracias Perfecto Perfecto en la cámara bien? por favor Ajá. Ahora nos... Eso sería Para final, ver toda muchas la gracias y Ahí nos falta... Ahí. Listo, ahí la vemos Perfecto. Perfecto Listo chicos, a su cuenta ¿Listos? Uno, dos, tres Ahí sale El robot Spirit Que se choca con las paredes Está tratando de llegar a la meta Pero se está regresando al punto de inicio Ahora sí, sí, avanzando el robot Va a llegar y ha llegado Ha llegado Perfecto. a la línea de meta Ha cruzado muy bien Jueces por favor, el tiempo para el robot Spirit yo tengo 13-1, parece que no quería llegar. Pues estamos otra vez de acuerdo, 13 con 1. Perfecto, 13.1 segundos, pero al igual que el Robot Curiosity, el tiempo que va a contar oficial es el menor de las dos rondas, así que se queda con 10.8 como tiempo oficial final. Vamos con el siguiente entonces, que es el turno de NP Robot del equipo Bolívar Coding. Listo. Ahí está. El robot que más le gusta leer. Por favor, chicos, si ¿sí podemos ver que el robot está detrás de la línea de inicio. Perdón que digan... ¡Ay, qué pesados! Que a cada rato quieren que movamos la cámara, pero uh -huh. necesitamos verificarlo, ¿vale? Uh -huh. Ok. Ya lo vimos, chicos. Bueno, todos gracias. Todo es transparente. Así es. Listo. Vale. Que incluso ¿Guardia? ahí tienen... Decoración de Halloween incluida con sus calabazas al fondo Que está genial Y bueno, ahí lo Un vemos momento. Ok, jueces Bueno, tres, dos, uno Y ahí sale el robot, NP Robot, que sale con todo, chocándose con los libros, y justo antes de llegar, el robot se quedó dando vueltas, puede el competidor tomar el robot, ahí lo hace, lo regresa al inicio, el robot sigue avanzando, ahí con ciertas dudas, a mitad de la pista se vuelve a volver loco, ahí dando vueltas. Ahí Muy bien. Regresa al inicio, sigue dando vueltas Es que este robot está de fiesta, quiere bailar <risa> Quiere estar ahí dando vueltas, pero tiene que llegar a la meta Alguien por favor dígale a ese robot que puede bailar Pero después de la meta, tiene que llegar, tiene que cruzar Ahora sí, ahí va, está por llegar Pero el robot se quedó a pocos centímetros, sigue dando vueltas Regresa al punto de inicio, ahora sí está yendo con todo Y va a cruzar pero no se vuelve a quedar, ahora sí, ahora sí, tiene que cruzar todo el robot, vuelve a regresarse justo en la línea de meta, esto es increíble, no lo puedo creer, ahí está el robot a mitad de la pista, regresa al punto de inicio, ahora sí va con todo, está yendo derechito, pero no se vuelve a quedar, el robot vuelve a salir, se sigue chocando contra los libros, yo creo que, yo creo que el robot quiere abrir un libro y ponerse a leer, pero ahí regresa al punto de inicio, sigue avanzando, sigue intentando los jueces por por favor, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan cerca de 30 segundos, un poquito más de 30 segundos Ok, todavía tiene tiempo NP Robot en llegar a la final, en llegar a la meta El robot se ha quedado ahí dando vueltas No puedes empujarlo, por favor Y ahí el robot regresa al inicio Ahora sí va con todo, se sigue chocando con los libros ya no sabemos qué hacer Para que el robot cruce la meta Que se quedó a nada, a nada de cruzarlo Pero ahí este robot Se sigue dando de cabezazos Contra los libros El tiempo se está agotando Va a ser game over como el polo de nuestro amigo Y Lo el robot, robot Perdió ya una pieza Ya fueron los dos minutos Y Mira. tiempo máximo para no sé, el Excelente trabajo de todos modos Gran robot, gran competidor pero, pues, es lo que pasa también en las competencias. Entonces, otra ronda nula para NP Robot. Una lástima F en el chat. Pero bueno, vamos con el siguiente robot que es Nova Ruidbot desde Medellín, Colombia. ¿Hoy, hoy todos los robots quieren bailar. Sí, es que es Halloween, Lola, es Halloween, por favor. O están asustados o quieren bailar, quieren fiesta. Sí. F de fiesta. Uno. <risa> un ratito, un ratito, por favor. Todavía no empiecen. Okay. Por, por favor, que estés detrás de la niña completamente. Un poquito más atrás tu robot, por favor. Un poquito más atrás. Más atrás, corre que Ok. Ay, gracias. Eh, Listo, a su cuenta, chicos. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot que ahora sí va avanzando. Esperemos que llegue hasta la meta. Y el robot, justo antes de cruzar, necesitamos ver al robot, por no, favor. Necesitamos ver, no, no, no. no. Vuélvelo a poner al inicio. A poner Ahí el robot regresa al inicio. Estuvo a puntito de llegar y se quedó estancado. Ahí sale el robot nuevamente dándose de cabezazos. Y ahora sí, ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para Nova Ruizbot. Vamos a conocer su tiempo oficial. ¿Cuánto tiempo tienes, Lola? Yo tengo 22 cerrados. Oh, uh, yo tengo 22 con 6, entonces nos quedamos con 22. 22 segundos, entonces, gran trabajo para Nova Ruido, muchas felicidades. Y nos vamos ahora con el último robot en hacer su segunda ronda, que sería el robot Nova Genium desde Medellín, Colombia. Miguel. Acá estamos. Ahí están, perfecto. <risa> Muy bien. Otra vez. Espérate, espérate, mi Apagame. Ahí se ve fantástico. Aquí, Ajá. listo, muy bien. Sí, ahí está listo. perfecto. Muchas gracias. Escucho. Vale, colocamos. Sí. sí. Sí, sí, sí. así lo vemos muy bien. Ya nada más este, que Vamos, se ponga el competidor eh, con el robot atrás de la línea. Ahí, ahí, ahí, está. ahí ya vuestra cuenta. Uno, dos. Ahí sale Nova Genium que se da un cabezazo con la tabla. Vuelve a salir. Parece que sigue teniendo problemas. Cada cabezazo que se da es una volcadura. Se vuelve a caer de espaldas. Ahí va el robot. Ahora sí, ahora sí va, pero el robot se vuelve a voltear. Tiene chance todavía Nova Genium. Vamos que tú puedes. Ahí va el robot que. Ahora sí está avanzando pegadito Así. a la tabla, pero se vuelve a caer de cabeza. Este robot se cree tortuga cayéndose de caparazón, pero ahí ve el robot chocándose con la pared. Casi llegó más o menos a los dos tercios de la pista. El robot vuelve a quedarse al inicio, pero la cosa es no rendirse. Ahí lo sigue intentando, sigue dándolo todo. El robot se está volcando y no puede avanzar mucho, paciencia, yo sé que va a llegar a la meta en algún momento, se vuelve a colocar en el inicio, y sale el Robot con todo, ahora sí va a llegar, pero el Robot se quedó casi casi por llegar, se vuelve a volcar, vuelve al inicio, vamos a ver, ojalá que ahora sí llegue, es el último intento de Nova genium. Vamos que tú puedes. El robot se vuelve a volcar. Ahí vuelve a salirlo. Sí, intentando. Este es un robot que no se rinde. Ahí va con todo, pero el robot sigue volcándose. Muchas gracias a Kevin por ese poderoso like en Facebook. Ahí va el robot. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí va a llegar! ¡Está a punto de cruzar! Y se vuelve a quedar a pocos centímetros. Perdimos Muchas el gracias inicio. Kevin. Per perdimos el inicio. No perdimos. Por compartir el streaming, ahora sí el robot vuelve Ay, a salir, sí, se sí, vuelve sí. a quedar Ay, Dios mío, ya no sé qué hacer Le voy a pedir al este robot que me pague el, el cardiólogo Porque acá estamos al borde del infarto Ahí sale el robot nuevamente Se queda a la mitad de la pista Y bueno, regresa al inicio, oh, oh, ya el mismo robot Lo siento ya, no. wow, se tiempo. acabó ya, el ya tiempo. Ya no. Tiempo sí, límite entonces para el robot Novagenium y bueno, con eso hemos terminado nuestra, eh, nuestra segunda ronda. Eh, antes de, de dar el resultado oficial, eh, Eduardo, ¿qué te pareció la segunda ronda que hemos visto? Impresionante, la verdad es que ha sido, vamos, eh, eh, lo mismo que la primera, incluso pues eh, más tensa, porque además pues por muchos robots estaban a puntito a puntito, sobre todo esos que han empezado a dar vueltas justamente en la línea, y dices, pero madre mía, pero cómo puede ser que se cree tanta tensión, eh, sí, y, y nada, la verdad es que ha sido genial, y vamos, dar las gracias a todos porque, vamos, está siendo una tarde maravillosa. Así bueno, es, en, perfecto, eh, Eduardo. Aquí para tarde en España. <ríe> no, bueno, ya aquí, bueno, al menos en Perú ya son doce y veinte, entonces ya se considera que es la tarde, ¿no? Así que ya, ya estamos más sincronizaditos. Eh, Lola, ¿qué te pareció la segunda ronda? Pues muy complicada, muy complicada, este, por los robots que querían bailar, ya hay que decirle a este, a Mr. Roboto que ponga una categoría de robots bailarines, para que todos podamos, todos estos robots puedan participar también en aquella De hecho, no sé si te acuerdas de lo que yo lo habíamos comentado hace como dos sí, o tres este, eventos anteriores Había un robot que era más circular y parecía que tenía que una tenía falda una hawaiana Sí, que <risa> sí. estaba bailando Yo creo que eso también le, le da diversión al tema Pero bueno, hemos visto robots muy buenos Así que felicidades sí, sí, no, la también la verdad, pero muchas felicidades a todos y, y todos hicieron su mayor esfuerzo Yo sé que pasaron mucho para estar aquí pero vamos a seguir este, viéndonos en otras este, categorías o en otros en otras competencias seguramente. Así es, perfecto, Lola, muchas gracias, entonces, vamos a dar el resultado oficial, vamos a mencionar al podio, a los tres primeros puestos, y ya luego ustedes ¿Ya? van a poder ver y antes de dar el podium, vamos a crear un segundito más. Es decir, las gracias a Dino, que nos está dinamizando pues, todo, todos los eventos y que eh, gracias a él, pues eso, es decir, pues los streaming y todo son muchísimo muchísimos entretenidos. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Eh, y bueno... Lo que les estaba comentando era que eh, vamos a dar los tres primeros lugares, pero luego el resultado completo y detallado lo van a poder encontrar en la página web de RoboJam, RoboJam.live, y también en nuestra página de Let's Go Robot en www.lego-robot.com. Entonces, eh, jueces, ¿listos para escuchar el resultado final? ¡Listos! ¡Súper listos Super listos en tercer puesto de la categoría Bristol Race del Robo Jam All Stars. Por cierto, después de los resultados, chicos, por favor quédense todos para la foto oficial final, ¿vale? Quédense todos en el Meet. Eh, tercer puesto desde Medellín, que del robot Nova Robot del equipo Nova Robot con 22 segundos. Un fuerte aplauso virtual para los chicos de Nova Robot. En segundo puesto, directamente desde Carmen de Viboral representando al equipo School Hort llega el robot Spirit con 10.8 segundos, segundo puesto para Spirit. Un fuerte aplauso para los chicos de School Hort y nuestro campeón de la categoría Bristol Race del Robo Jam All Stars con un tiempo de 1.7 segundos del equipo School Hort de Carmen de Vivoral, el robot Curiosity. Así que un fuerte aplauso también para Curiosity, nuestro campeón y bueno, de parte también de Mr. Roboto, que no se puede conectar porque pues está en otra, eh, muchas felicidades a todos los competidores, muchas gracias por competir. Eh, chicos, ¿algún mensaje de despedida para los competidores y para las personas que nos ven en Facebook? Eh, Lola. Bueno, primero que nada, pues que se la sigan pasando bien en estas fechas todos los que estén festejando este Halloween o Día de Muertos en sus países, porque estamos aquí de muchos países. Y este muchas felicidades a todos los competidores, por favor, todos los que están viendo la transmisión, compartan, platíquenles a todos sus amigos, sus compañeros, a todas las personas de estas competencias para que sean veamos más personas participando aquí. Perfecto, Eduardo. Pues muchísimas gracias a, a todos los participantes y a todos los que están viendo. Os animamos pues a, a seguir participando, es decir, que RoboJam no para, que es una máquina que está todo el rato creando eventos. Entonces, que os animamos pues a ver la página web de live para ver todo lo que se está preparando y, y que os animamos a todos a seguir porque al final pues eh, todo el aprendizaje es algo continuo, por lo cual, es decir, aunque esta vez haya salido muy mal, pues esperamos al siguiente que seguro que va a salir fantástico. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Eh, Yomo, tú que estás por ahí detrás de cámaras, algún mensaje final para los chicos Nada chicos, que en realidad le disfruté mucho eh, solo decirle robot que todavía no llega ni el almuerzo ni el desayuno, ni el desayuno estoy ni nada. todavía pendiente a eso y nada, solo muy feliz de, de conocer también a dos grandes eh, líderes dentro de la robótica y a todos ustedes chicos muchas felicitaciones, espero que sigan así y espero también verlos eh, inscritos en el torneo que estamos haciendo en diciembre, nada más digo. Perfecto. Eh, Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la categoría Bristol Race. Por favor, las que están en el Meet, no se vayan a ir para tomar la foto oficial con los competidores. Y a las personas que no se han visto en Facebook, muchísimas gracias por conectarse. No se pierdan. A la 1 y 30 de la tarde, hora Colombia, tenemos la última categoría de RoboJam, que sería el Skill Drive. Y bueno, conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos.